¿Cuál es tu nombre completo? Alberto, Líos, okay. Juárez. Contanos, Alberto, ¿cómo fue tu detención? ¿Por qué te detuvieron? Sí, mi detención fue porque, bueno, yo venía viviendo en la calle. Y de repente paran dos patrullas cuando el pueblo estaba tomado por, por toda la policía, por la Gaba, por la policía, la otra policía. Y ahí me, me sorprende que de repente quedó detenido. Este es uno, pues un policía me señala, este es este uno de ellos. Entonces, nos, nos tienen a la perrera, a otro compañero más, pero sin no, si nosotros haber cometido ningún delito, pues no he, no he cometido ningún delito. Y si el delito es, es por defender el agua, que no creo que sea un delito, es un derecho. me quedo asustado de, de que me estén encarcelando sin motivo alguno porque que me lo prueben de, de, de, de lo que a mí me acusan que estuve ahí destruyendo carros o de patrullas me enseñan fotos como que tengan una pila en la mano que en ningún momento mi delito es depender el agua que creo que no es un delito como, como lo repito y este hoy mismo uno de los policías que me detuvo a hacer de patrulla y me hizo una mirada como, como amenazante y a mí se me preocupa porque vine, vine pues creo que un juicio de 18 y van a tratar como de van a tratar de de, de, de, de hacerlo daño ¿cuántos te tuvieron detenido? Y, ¿no? Casi dos días ¿Dos días? Sí, sí porque el día que no tuvieron fue un martes ¿no? Todo el día, todo el día eh. Hemos salido hasta la noche Casi dos días Casi dos días, aquí venimos llegando Como a la la noche uh -huh. Y casi dos días ¿sí? ¿De qué te acusaron? De, bueno, yo ni, ni De la Flagrancia la, la la la Y dice el policía, cuando okay. nos sacaron de la, de la celda de la de detención, primeramente, y se es uno de los policías. Y a estos, ¿cómo los pasamos? Y pasó, pasaron por flagrancia. Así, de esa forma, sí. Pero, eh, Alberto, flagrancia, eh, flagrancia es un juzgado. ¿No les dijeron en delito? Nada. No, pues, nada, no, no nada. ¿Cómo los pasamos? Y allá no dijeron ya el, por qué, cuando la primera, la primera, la primera, este, ante el juez, y el fiscal. ¿Y la en la primer día se me di cuenta de lo que se nos quiere acusar. ¿Y, es que ¿Y de qué lo quieren? Nosotros yo participamos en la tirada de piedra, las patrulla, los carros de, de AIA. Y yo, yo no estaba ahí. Es como que usted le diga que usted asesinó y usted no, no es el asesino. Me enamoró, ¿no? Y lo metan preso. Me quedé, me quedé frío. Totalmente esté detenido sin haber cometido un delito. ¿Cuándo fue su detención? El martes, el día martes. ¿El, el martes lo detenieron? El martes, sí, la semana pasada. Eh, ¿Dónde lo detuvieron? En la calle, a 300 metros, de, de, de donde fueron los hechos. Y dice policía, ellos venían, lo detuvimos a 300 metros, donde fueron, sin ellos, los disturbios. Yo estoy en la calle, y yo a mí no me he detenido donde estaba el problema. Y me vieron que una piedra. Es que no. Porque yo no, no, en ningún momento. Yo grito, protesto, eso a la voz, grito. Pero ya en lo que dicen no. No, no, no, Pero yo me siento molesto, me siento mal. la por no, que no, no se han tratado. ¿Desde cuándo estaba la policía aquí? Bueno, yo estaba, hace días aquí. Hace días. Hace días. Todo el, pueblo, todo el pueblo fue tomado por la policía, todo el pueblo. Todo el pueblo fue tomado por la policía. Y este, yo venía a la perrera y me venía a su mano por las sendías que era la perrera. Daban vuelta por todo el pueblo. Y me daba el seguro aquí no agarraban más. Y cuando nos llevaban, nos llevaban a la perrera, iban motos adelante. Como si, llevaban, si llevaran a, a unos narcotraficantes o, o asesinos. Iban, iban, la policía la acabó en, en motos, resguardando a la ciudad de la gente, el, el, como si fuera si un el, el presidente, que van, van resguardando con un atentado al, al, haciendo llevaban una, una, una, una exageración de la protección. Y os día, siempre esposados, siempre esposados. Si, yo, yo, yo no me iba a escapar tampoco de ellos. ¿Te dieron de comer cuando estaban ahí? Ah, sí, sí, claro, sí, pero yo no, no, no quise comer. ¿Te comer? golpearon? No, no no me golpearon. Okay. Hablamos de la lucha del agua. ¿Eh? Hablamos de la lucha del agua y sardinal. Bueno, no, de la lucha, pues, ya llevamos ya casi 10 años de esta lucha. Y me parece una lucha justa, porque como estaban diciendo con sardinal también parece yo lo veo como un atentado terrorista lo que está cometiendo contra un pueblo dejarlos sin agua eso sí es un delito como es el delito que cometieron en Playa Panamá que, que este se disaron y mató de en Playa Panamá y en eso ahí no hay ningún delito nadie nadie es detenido ¿sí? y también este yo me pregunto si ¿sí hemos Casi 10 años esta noche y, y, y, y nos detienen por esa defensa del agua, pero, pero no detienen a los culpables de la salvaguardación de Playa Panamá. Y cuando hace más de 8 años ya se había denunciado que el manto humano estaba muy, muy, muy débil, que dejaron de explotarlo y no hicieron caso. Siguieron sacando más agua, más agua, más agua para construcciones también ilegales. Construyen sin tener agua en complicidad con la Municipalidad, con la municipalidad de Carrillo y, y, y de esa gente no hay nadie detenido que nosotros nos detienen el simple hecho de, de alzar la voz ¿Las preguntas usted? ¿El día de la manifestación dónde estaba usted? Yo andaba vendiendo periódicos en la calle ¿sí? Un compañero me está tratando de conseguir el miedo para, para presentarlo como prueba, ¿verdad? Si es que lo vi. Yo llegué tarde ahí. ¿eh? Y aunque haya llegado, yo voy a parar de pulpería a ver si compraba una Coca-Cola. En eso comienzan a tirar los gases, gases, gases lagrimógenos. Por ahí quieren culparlo a uno porque lo tiró en la calle. Yo ¿vale? en una calle pública. Yo puedo estar ahí. Y yo lo que hace todo el mundo lo tengo miedo, lo que hace. A mí eso no me.. Pero yo nunca, nunca me vieron con una piel en la mano. Sí, había mucha mucho policía, bastante. Demasiado. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más de 10, digamos. No, más de 10 no. 50, Más. Más, por ahí. Te muestran que había una buceta, también con antipotines por otro lado. Bucetas, bucetas, con antipotines. ¿En la manifestación los policías estaban armados? Ah, sí, claro. Sí, sí, todos, todos, claro. Todos. Un compañero fue y le reclamó, y como el compañero no andaba en la cédula, no, no, yo, aquí no andaba la cédula, Uno ya sacó un arma amenazándolo. ¿Y qué pasó con él? No, lo, lo amenazó, sí, lo, lo, lo apuntó. Y el compañero, esa denuncia, él la va a hacer, la denuncia. Sí, el compañero fue a tratar de hablar con ellos. Y llegaron, llegaron de esa forma, sí, quisieron, quisieron agarrarnos, entenderlo. ¿Los policías son conocidos? ¿Son del lugar? Parece que no, no, vienen de afuera, pero se está investigando quién fue el policía que lo, que lo amenazó con el arma. Sí, se está investigando en las paredes, y las manos puestas, así, dibujadas con el incremento, y... El servicio sanitario no, no, no funciona. y van a ser necesidades. y un compañero más, pues el servicio, ¿no? No me vean, ¿sí? pero el último no lo usó. So. Sí, no se le quitaron las ganas, sí. seguro. Usted viera qué cosa, no hombre. Yo me que esto pasaba solamente en, en Honduras, en, en el Guatemala, en esos países.